¿Qué va a aprender? Usted aprenderá a nivel general aplicar el álgebra de polinomios en las operaciones con y entre expresiones racionales. De forma específica, aprenderá a ejecutar los siguientes criterios de desempeño. Contrastar las propiedades de los números naturales, enteros, racionales y reales, y las de sus relaciones y operaciones en diferentes contextos. Diferenciar entre racionales e irracionales analizando las representaciones decimales de los números reales. Justificar procedimientos aritméticos utilizando las relaciones y propiedades de las operaciones. Formular problemas utilizando propiedades básicas de la teoría de números a saber, ley uniforme,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 y otras ciencias aplicando las propiedades de la potenciación, la radicación y la logaritmación. Formular problemas cuya solución requiera de la potenciación, la radicación o la logaritmación. Resolver problemas simplificando cálculos y usando propiedades de los números reales y de las relaciones y las operaciones entre ellos. Factorizar polinomios.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 Eliminar radicales del denominador aplicando la operación racionalización mediante la identificación de la conjugada. Realizar lecturas críticas de ejemplos y replicar procedimientos en ejercicios y problemas relacionados. ¿Cómo lo va a aprender? Aprender a ejecutar los criterios de desempeño a través del estudio de actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación específicas. La primera de ellas se denomina solucionando problemas de los conjuntos numéricos. La segunda resolviendo problemas de operaciones y factorización algebraica. Y la tercera resolviendo problemas de simplificación de expresiones algebraicas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 también realizará la actividad de enseñanza, aprendizaje, evaluación denominada Reconociendo lo Aprendido, en la que dará cuenta de todos sus aprendizajes adquiridos a través de las tareas interactivas de aprendizaje formativas y sumativas. La unidad didáctica álgebra de polinomios es el fundamento del curso de matemáticas operativas cuyo propósito es abordar los conjuntos numéricos dándole especial importancia al conjunto de los números reales y dentro de él al conjunto de los números racionales, en donde las operaciones y sus propiedades se harán evidentes en las operaciones entre polinomios, temática que complementa la unidad didáctica. El álgebra de polinomios aborda la definición de polinomio, su clasificación y las operaciones con y entre polinomios, para dar paso a la factorización como un proceso que conceptualmente aborda las propiedades de la potenciación y los conceptos de productos y cocientes notables. La unidad didáctica termina con las operaciones con y entre expresiones racionales, donde la factorización toma un papel preponderante en los conceptos de mínimo común múltiplo y máximo común divisor, fundamentales ellos en la simplificación de fracciones algebraicas y en el concepto de racionalización. Después de abordar las temáticas propuestas en la unidad, usted estará en condiciones de resolver problemas que impliquen operaciones en los conjuntos numéricos, así como pasar del lenguaje natural al lenguaje matemático, algunas sentencias y problemas. Para lo cual se hace imprescindible un compromiso decidido al momento de abordar las tareas interactivas de aprendizaje propuestas en la unidad didáctica.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 Medellín Cuenta con vos